Platicamos en exclusiva con Mauricio Pérez y Sosa, director general del Instituto Mexicano de la Porcicultura, quien nos habló sobre los objetivos de este organismo, entre los que resaltó la visión que se tiene respecto a temas como el desarrollo de esta actividad, el enfoque al consumidor, la capacitación y tópicos como el bienestar animal y la responsabilidad con el medio ambiente, todo ello basado en ciencia. Escuchemos. La máxima del instituto es el enaltecimiento de la porcicultura mexicana o por Luego de casi dos años de ausencia, regresó de forma presencial el Congreso de AMBECA con una oferta de pláticas magistrales, capacitación, foros de discusión y una gran propuesta comercial, en donde la sede de Patitlán sirve de espacio para congregar a porcicultores, médicos veterinarios, estudiantes e industria, quienes en este vigésimo octava edición coinciden para potenciar la capacitación en temas veterinarios con el lema 9 nuevos retos y oportunidades para la porcicultura.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 comparó de forma negativa con los que reciben en el sector primario estadounidense.